Son las 22 horas con 6 minutos, estamos de retorno. qué importante es para nuestro país eh, lo que vamos a vivir dentro de muy poco, para ser precisos, 10 días. ...para la inauguración de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. Esto ha significado la preparación de escenarios deportivos, de espacios también de los atletas, los participantes, los deportistas bolivianos... ...y obviamente ser buenos anfitriones para recibir a otros deportistas de otros países. Se nos había dicho 14 países, 4 mil deportistas. Queremos entender la magnitud y además nos imaginamos que con mucho trabajo así están en Cochabamba. Estamos en este contacto junto al Ministro de Deportes, eh, Tito Montaño. Ministro, muy buenas noches. Gabriela, le saluda desde La Paz. Es un gusto establecer este contacto y, de, y la verdad, muy ansiosos por conocer eh, cómo estamos a 10 días para ser precisos de Odesur. Muy buenas noches, Gabriela. Un gusto poder estar en el programa. Y como bien manifestaba, eh, estamos ansiosos ya del de comienzo de lo que van a ser los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018. Nos encontramos en una tarea bastante ardua en, durante estos días para poder eh, garantizar eh, todos los requerimientos eh, eh, demandados por la organización de Oresur. Estamos en condiciones de poder responder a esta expectativa. Indudablemente nos faltan algunas tareas que concluir, pero confiamos en la posibilidad de que eh, tanto las empresas como eh, los distintos servicios puedan tener el tiempo suficiente como para poder eh, lograr que este evento esté acorde a la exigencia eh, de unos Juegos eh, suramericanos que son por primera vez que se van a desarrollar en el país y en la magnitud en la que eh, se va a presentar esta competencia. Ministro, yo sé que se han preparado con mucho tiempo de anticipación, hace años ya se hacía eh, el comentario de que nosotros íbamos a ser anfitriones y mira, estamos a tan poquito, lo veía tan lejano cuando se habló y, y estamos a días. ¿Esto ha significado, ministro, primero, infraestructura, espacios? Obviamente había que cumplir con los requerimientos. Eh, ¿Cuánto se ha ido invirtiendo? ¿Qué escenarios se han habilitado? ¿Cómo se ha ido organizando esto? Por favor, ministro. Bueno, en realidad tenemos que tener 35 escenarios deportivos puestos a la organización. Eh, son eh, 45 eh, disciplinas deportivas que se van a eh, desarrollar. Eh, creemos que eh, el evento que se espera desde el 26 eh, de mayo va a ser único en el país, toda vez que nunca se ha llevado adelante un evento de esta magnitud. Importante va a ser eh, el legado en cuanto a la infraestructura que nos va a dejar Cochabamba se va a convertir en la ciudad más importante de Bolivia en cuanto a infraestructura y equipamiento. Asimismo vamos a poder tener por primera vez en la historia de nuestro país eh, una infraestructura que esté dedicada a la formación y el entrenamiento deportivo permanente para todos nuestros deportistas. Esto asegura que a un mediano a largo plazo vamos a tener deportistas bastante competitivos y que puedan tener un proceso de formación adecuado. Eh, creemos nosotros que también va a marcar un antes y un después del deporte en el país, toda vez que es de 100, el país va a poder contar con infraestructuras y el equipamiento necesario, como manifestaba. Eh, asimismo, estos juegos eh, eh, ya están generando un efecto multiplicador bastante importante en lo económico, en lo social, y creemos que eh, es la mejor forma de poder no solamente integrar a, a cada uno de los departamentos del país, sino fundamentalmente a todos los países de Sudamérica. Ministro, también hemos visto la famosa Villa Olímpica. Esto, esto se ha preparado, se ha construido. Luego eh, sabemos que se van a disponer eh, eh, para las viviendas, pero sin embargo esto ha sido un proyecto, una Villa Olímpica en Cochabamba y una subvilla, tenemos entendido, en el trópico. Bueno, en realidad vamos a tener eh, una villa que tiene dos componentes. Eh, la primera, un componente habitacional, que está, son 14 bloques eh, de edificios que van a albergar a las 14 delegaciones que van a llegar a Cochabamba. Y paralelamente a eso tenemos una infraestructura deportiva que va a ser eh, sede en principio de lo que es eh, el hospedaje de los eh, jueces que van a, tienen a su cargo por el control de todas las competencias. Eh, asimismo estas infraestructuras deportivas van a eh, coadyuvar en lo que es eh, la preparación para las competencias mismas pero también van a ser escenarios deportivos que eh, durante los juegos van a tener una funcionalidad eh, variada pero posteriormente a los juegos va a ser el complejo centro de entrenamiento deportivo eh, más importante del país. Eh, creemos que toda esta infraestructura ha demandado bastante tiempo, se tuvieron que superar muchísimos problemas para consolidarlos y creo que eh, después de bastante tiempo ahora vamos a tener el día eh, viernes desde las 7 de la noche la posibilidad de entregárselas a la población para que eh, en el futuro podamos tener la posibilidad de eh, ser eh, deportistas competitivos. Entonces eh, creemos que estas infraestructuras, la Villa Suramericana, se convierte en una obra eh, de infraestructura muy importante para el desarrollo del deporte en el país, pero como también que va a servir para que gran parte de la sociedad cochabambina y boliviana pueda acceder a viviendas sociales a un costo eh, accesible a, a la población y con la garantía de que eh, van a tener una infraestructura de primera calidad. Ministro, voy a preguntarle ahora, yo sé que, que está también con el tiempo justo, tenemos entendido, sin embargo, quiero preguntarle lo siguiente, creo que lo más importante. Eh, ¿Cómo están los bolivianos, los deportistas bolivianos, quienes nos van a representar eh, en, las diferentes, eh, en los diferentes deportes? Bueno, es verdad, no hemos hecho un, eh, un trabajo eh, muy planificado en cuanto a la preparación de los deportistas, pero no se debe fundamentalmente esto al deseo del Ministerio, sino fundamentalmente al deseo de que eh, estas las instituciones federativas, que son quienes coadyuvan o cobijan a los deportistas y tienen como representación el Comité Olímpico, eh, no han encontrado la organización correcta y al mismo tiempo han tenido permanentemente al interior de sus instituciones reclamos constantes por parte de los deportistas por varias razones. Entonces, eso ha impedido que muchas situaciones... Eh, ...imposibiliten llevar adelante un trabajo o una preparación adecuada. Eh, hoy por hoy estamos con bastantes eh, reclamos por parte de deportistas que eh, eh, ni siquiera están en la lista... ...que ha emitido el Comité Olímpico Boliviano para poder ser inscritas en la organización. Eh, creemos que eh, se ha sumado también algunos otros deportistas que de una u otra manera... ...tratan de empañar el evento en cuanto a la atención... Eh, mencionarte Gabriela que por ejemplo el Ministerio de Deportes está contribuyendo para la participación de la delegación boliviana aproximadamente con un monto superior a los 2 millones de bolivianos y de esa manera garantizar la presencia eh, de nuestros principales deportistas sé que tenemos muy buenos deportistas sé que también nos falta eh, desarrollar un poco más el nivel competitivo pero considero que eh, vamos a estar eh, en condiciones eh, de que nuestros deportistas van a hacer su mejor esfuerzo y al mismo tiempo intentar llegar a poder obtener un podio en cada una de las disciplinas. Ojalá podamos lograr ese objetivo, pero también somos conscientes de las realidades que tenemos del deporte de Bolivia en relación a los otros países. Ministro, eh, preciso en esto último que usted señalaba, le voy a hacer la consulta. Esto se ha visto a través de algunas publicaciones, es decir, los deportistas estamos por nuestra, por nuestros medios, eh, no estamos siendo apoyados eh, en algunas entre, eh, entrevistas y una publicación en un medio impreso, para ser preciso. está diciendo que no estaba eh, correctamente registrado. Eh, ¿Cómo se manejó este tema a raíz de este tipo de publicaciones? Bueno... Eh... La población tiene que comprender de que el sistema deportivo eh, en el país y en todos los países de Sudamérica y el mundo, el deporte competitivo está sustentado fundamentalmente por lo que son las federaciones deportivas que eh, tienen como eh, cabeza de sector al Comité Olímpico eh, Boliviano. Es decir, eh, son estas entidades las que tienen que llevar adelante los procesos de selección de, sus, de las delegaciones, son ellos los que tienen que llevar adelante el proceso de preparación y también son los únicos que pueden lograr el sistema de inscripción de estos deportistas en cualquier competencia internacional, llámese bolivarianos, suramericanos, panamericanos. ¿Qué es lo que hace el Estado con estas instituciones? Apoya a través de cada una de ellas con el soporte económico para que puedan llevar adelante y desarrollar sus actividades. Al no estar registradas las federaciones deportivas ante el Ministerio de Deportes, pues nosotros en la posibilidad de apoyar el trabajo de nuestros deportistas hemos hecho transferencias de recursos a través del Comité Olímpico desde la gestión pasada para deportistas que eh, vayan preparándose eh, para esta uh, competencia pero indudablemente debemos reconocer hubo muchos errores, muchos problemas en estos procesos lo cual imposibilitaron llevar eh, un proceso de, elección, de selección mucho más adecuado pero la responsabilidad principal de preparar a los deportistas es de eh, ...la dirigencia deportiva, indudablemente apoyada por el eh, Estado, en este caso por el Ministerio de Deportes. Última consulta, si me permite, Ministro. Eh, es, explicado este aspecto, eh, estamos a pocos días, eh, el 26 es la inauguración, se encuentra todo listo, la organización. ¿Cómo va a ser el flujo también de la información? Porque le comento, vamos a estar muy atentos a todas las disciplinas, los deportes y, y los mismos resultados. ¿Cómo está esta parte para ir cerrando, Ministro? Bueno, el acto de inauguración, Gabriela, va a ser el día 26 de mayo a las 19.00. Eh, se han previsto todos los detalles en cuanto es eh, el tema de seguridad, fundamentalmente para toda la gente que se va a dar cita, como también para todos los deportistas que van a formar parte de, del acto inaugural y todos quienes coadyuven en lo que va a ser eh, el espectáculo de la inauguración de los Juegos. Eh, se ha previsto eh, todo el tema logístico, el arribo de las delegaciones, como también su participación en el evento. Es decir, se va a hacer un, uh, un acto de inaugural donde se toma en cuenta lo que es eh, la tradición de nuestro país, la, la identidad cultural y esta combinada con lo que es el protocolo deportivo que eh, es impuesto prácticamente a través de la Organización Deportiva Sudamericana. Eh, va a ser importante eh, que la población conozca de que eh, ya se ha procedido a la venta de entradas vía online eh, cualquier eh, ciudadano que quiera participar que quiera acceder a no solamente al acto inaugural sino a cualquiera de los eventos ya va a poder hacer la compra correspondiente de su ticket de, a través de la página oficial de los juegos y a partir del día domingo recién va a comenzar la venta de entradas toda vez que eh, el día domingo va a permitir que toda la población cochabambini y boliviana si es que está interesada en acceder a este evento pueda adquirir su eh, ticket de entrada y estar en el acto inaugural que estoy seguro va a ser único eh, durante este tiempo porque consideramos que es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud. Sin duda eh, van a participar, estoy muy seguro. Existe mucha expectativa, yo estaba el anterior fin de semana en Cochabamba y le digo ya algunas delegaciones allá, me choqué con la delegación de Venezuela en ciclismo, por ejemplo, un ministro para comentarle, y se siente, se vive el ambiente ya de los Juegos Suramericanos. Vamos a estar también con la cobertura y la transmisión al respecto. Gracias, ministro, ha sido un gusto poder conversar, conocer estos detalles y ya estaremos con todas las noticias y de hacer buenos anfitriones, sin duda alguna. Eh, muchísimas gracias, eh, ese es el objetivo de que seamos unos muy buenos anfitriones y que este evento deportivo sirva para integrar a todos los países suramericanos desde Cochabamba. Ha sido un gusto que nos acompañe, muchas gracias. Tito Montaño, ministro de deportes desde los estudios de Cochabamba, hablando de los Juegos Suramericanos.